¿Ahora? Uh, Quiero hacer la pregunta. Hay que hacer la pregunta en Facebook. Sí. Ya, volvemos. Alejandro Coveli. Espere, esperemos que agarren los viewers. Bueno, la gente obviamente está apretando F5 ahí y va a tomar esta conexión. Esperemos, esperemos que, que, que veamos gente si se conecta o no se conecta. Lo que vamos a hacer ahora, para la gente que todavía está ahí viendo, vamos a, va vamos a mandar los, eh, ¿cómo se llama? los, los sorteos para, para que puedan participar por esta, estos dos juegos que están acá. O sea, bueno, este juego, que, pero estos dos, estas dos unidades de Bayon. Así que los vamos a sortear ahora por el canal de Stream Game. Recuerden, tienen que meterse al Facebook, facebook.com. Slash Stream Game. Yo creo que cuando lleguemos a... Ya, cuando hayan 500 personas te dando like, así que compartan rápidamente, ahí vamos a sortear estos dos juegos. Lo único que esperamos es que lleguemos a 500 y los repartimos. Y los otros los vamos a regalar a los mil. Ahí Rodrigo en este momento está avisándole a la gente de, que está conectada la pregunta que lleven estos dos juegos que están acá de Bayon to Sol. Exclusivo de la salida hoy en día de, de Bayon y de Planeta Play aquí en Monticello Oye Alejandro bueno eh, para mí la verdad que eh, me pareció un tremendo evento eh, todavía se sigue desarrollando obviamente eh, los eh, gamers pueden eh, partir eh, revisando lo que es, hoy oh, estoy como cortado, ahí. Claro, ahí está. Claro. Voy a recordarle a la gente entonces, a la ¿Sí? que, que está conectada. Vamos a regalar estas dos unidades de bayon 2 en este momento, ya. Y vamos a lanzar dos preguntas ¿Ya? de lo que hemos aprendido de Bayon. ¿eh? Bueno, claro. Y, las primeras preguntas que salgan posteadas en el Facebook de Extreme Game, se van a llegar el premio. Ahora, para que esto salga tienen que primero dar like y a lo que nosotros veamos que hay 500 likes vamos a empezar a tirar el regalo. Bueno, claro, mañana. Sí, sí. Así que vamos a esperar los 500 y vamos a tirar la primera pregunta. ¿Eh? Mientras tanto, podemos ver en la cámara 2 que ahí ya está la gente disfrutando del tema de planeta Play. La gente, es... la verdad, bueno, son títulos exclusivos de PlayStation, pero la verdad Exacto. que obviamente... Eh... Eh, deja, estoy completamente desconcentrado, Alejandro Coeli, con la sí. promotora. Sí, sí adelante. Por favor. Y con no la gente que trae aquí comida. Estoy bueno, completamente aquí. desconcentrado. Si quieres, le regalamos una imagen a los que nos están viendo. Que la verdad, que no, no es mucho, pero puede ser un agrado conocer a ella. Ah, y justo, mira, bueno, era para que saludara a la cámara a la gente. Que haga un, que haga un modelaje. Anda a traitarla, anda de Hola, ¿cómo estás? Mira, en este momento está saliendo en línea, para mucha gente que nos está viendo por el lanzamiento de, de Bayon. Nos gustaría que nos dieras tu opinión de haber participado en este evento y, y saber si has jugado al juego. La verdad no jugaba. he jugado, he jugado otro, a otros juegos de PlayStation, pero me parece súper entretenida la dinámica, se puede interactuar con los personajes, podemos conocer cada juego, interactuar, participar, eso me parece súper entretenido, interesante ha pareció muy bueno entonces el evento. Bueno, ¿tu nombre cuál es? Gabriela. Gabriela, ahí ¿eh? Gabriela le va a mandar un saludo a toda la comunidad de jugadores que le gusta PlayStation. Se agradece, muchas gracias. Bueno, Kobeli nuevamente, eh, tú tienes licencia para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, para mí no me controla nada. Eh, licencia para yo, matar, quiero, claro. Licencia para matar. Sí. Oye, Alejandro, eh, sigue sí, el, el evento acá al fondo, está nuestro amigo Kratos. Sí, también veo ahí al fondo a Kratos, que está como en una sección de God Kratos of War. Entonces es un pierde de una, Kratos. Sí, lo estamos, lo, lo estamos viendo desde el gran evento que se hizo en la playa también. Con, bueno, claro, el con lanzamiento Play de God of War. Kratos. Ya, vamos a lanzar la primera pregunta. Así ya. de corta, ¿o no? Así de corta, ya. Qué increíble. Yo... O podemos decirle a alguien de PlayStation que venga y nos ayude con el sorteo. ¿Qué te parece? Yo lo voy a buscar. Ya, dale, dale, dale. Yo quiero ver acá las redes sociales, a ver avisarle a todas las personas que hagan like en streamgame.com en el Facebook y que vamos a regalar estos dos juegos, o sea, estas dos unidades de Bayon to Soul. ¿Mm? Vamos a ver hasta el momento si es que ha avanzado esto. En este momento la gente está muy entretenida viendo el tema de Planeta Play. Hay gente que está jugando en este momento... Gran Turismo, God of War, eh, están probando Bayon, yo también tengo mucha ganas de probar el, el nuevo juego Bayon, hay gente que está jugando Pro Evolution al PES 2014, eh, Gran Turismo 5, entonces hay de todo aquí, la, la gente ya se puso a disfrutar lo que es el, el, el juego. Aquí viene Rodrigo, viene ben Benjamín Garnica aquí a, a sortear estos juegos, ¿qué te parece? Ah, hágalo ya, yo voy a tener que escuchar, yo te escucho Bueno Coeli todavía estamos esperando ya dale ni un problema lo, lo esperémoslo acá pues lo esperamos tienen que estar lo, atentos porque lo vamos, vamos a regalar está, estas dos unidades parece, eh, bueno todo el mundo quiere estar con Benjamín Garnica canto de Playstation y la verdad que está más requerido que Michael Douglas por su adicción al sexo Claro, quieren puro hablar con él, pues sí. Es una personalidad muy importante de PlayStation. Es eh, El hombre del momento. El hombre del momento. El hombre del momento. ¿Qué pueden hacer aquí? La verdad que eh, estar expectante, obviamente, a lo que vamos a regalar, que son estas dos copias de PlayStation Beyond Souls, el juego original, completamente nuevo y sellado, que lo van a tener aquí en exclusiva en String Game. Exactamente. Acuérdense ¿Estás que cerrado? tienen cerrado? Que, que, sí, están totalmente sellados estos juegos. que... Recuerden que tienen que dar like en la página Facebook de Extreme Game y comunicar a través de las redes sociales estos dos juegos y este gran evento. Especialmente el tema de Planeta Play. ¿Qué te pareció Planeta Play? Bueno, veo ah. que no, no paras de mirar, Rodrigo. No puedo, no puedo, me desconcentro. Oye, la verdad que yo estoy sorprendido. Yo, eh, es, es, el, es, bueno, es reiterativo, pero... Es el paso siguiente que los gamers esperaban, los gamers de consola Exacto. y cómo posiciona una consola frente a otras plataformas también a la larga y cómo posiciona PlayStation. Claro, sí, o sea, hay muchos lugares acá en Chile que ya igual están posicionando sectores para poder ir a jugar y, y ¿cómo se llama?, y, y entretenernos con consola. ¿Mm? En este caso, PlayStation dio un paso muy adelante con el tema de, de colocar pantallas, colocar los últimos juegos que están saliendo. entonces. Además que la gente que va a venir acá a Monticello va a poder, si ya, ya, ya quiere descansar un rato, va a poder venir a jugar un rato alguno de estos juegos de video. Bueno, claro. Eh, la verdad que es un momento interesante poder compartir con la familia, eh, además de todo lo que hay acá en Monticello, todas las entretenciones, está eh, el momento de PlayStation. Y la verdad que tengo, tengo gente acá que me mira la mano con los juegos con una envidia tremenda. Sí. Y quieren esto, que yo les pase estos juegos. Yo creo que Pero la verdad único en el... que esto va a ser... ¿eh? Somos los únicos en Chile que tenemos ese juego de video en las manos. Entonces, la verdad que yo te diré que... Bueno, y la gente que lo fue a comprar hoy día, porque hoy día se lanzaba. Pero exacto. lo importante es que eh, la gente se va a llevar estos juegos. Son dos personas del Facebook. Yo no los voy a regalar aquí a nadie, ni es ni una cosa. Los vamos a regalar acá. ¿Qué te parece si regalamos uno y el otro lo regalamos con Garnica? Ya. Bien, regalemos uno ya. de inmediato, regalemos entonces. Eh, hacemos la pregunta. La vamos a reescribir primero, antes de decirlo. Ya, exacto. Yo ya sé guardé, ¿eh? Bueno, en este momento Rodrigo está escribiendo la pregunta en Facebook... ...para que se vaya el primer Bayon. Estamos viendo si ya... ...con D, con D. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Bien, ahí Rodrigo ya está listo. Estamos a segundo de lanzar la pregunta... Yo les mando un saludo de aquí, del gran evento. La gente está toda está compartiendo ya. aquí, mientras tanto. Eh, Tenemos lista la pregunta. Yo quiero ser eh, eh, súper transparente para que la gente lo vea. Exacto. Eh, estamos, ¿son, ¿Son las 10 de la noche o las 11? Las 10 de la noche son o las 11. las 11. Ese reloj está atrasado, ¿no? Las 11, ¿la noche? ya son. Sí. Qué increíble. Bueno. No, las 10. Las diez ¿Cuál es el...? Ya, ahí se va la pregunta. Ya, no la voy a de decir la, en vivo. Y ¿sí? el ganador se lleva... El primero que responde la pregunta que estamos arrojando en nuestro Facebook, se lleva una copia de Beyond Two Souls. Soul, la, la primera copia. Y ahí se fue. Ahí va la pregunta. La pregunta. Ahora la podemos decir. ¿Cuál es el nombre no. completo del personaje William Defoe en Beyond Two Souls? El nombre del personaje. El que lo dice primero, gana un juego. Al tiro. Sin más, ni más. Quien dice primero el nombre del personaje que, que hace el actor William Dafoe en Bayon, se lleva esta unidad que están viendo acá, original, el lanzamiento de Planeta Play acá en Chile para ustedes. Lo está esperando Qué en buenísimo. este momento. Ay, le pegué una patada. Está esperando el ganador de esta unidad. ¡Ah, la cámara! <risa> ya. Eh, podríamos decir que tenemos ganador ya, ¿o no? Sí, a ver, déjame darle a a ver. 5 a ver. Póngame. <ríe> Daniel Jara claramente no ganó. No, no ganó. Eh, obviamente tienen ya hace 48 segundos que publicamos esto y todavía la gente no le pone actualizar o no lo busca en Google. Nadie, ¿está viendo? Eh, pero de todas maneras ya tenemos eh, la pregunta tirada, la vamos a decir de nuevo. ¿Cuál es el nombre completo del personaje de William Defoe en Beyond Two Souls? El que lo dice primero gana una copia del en videojuego. Este yo, en este momento yo creo que están buscando en internet, Wikipedia... Es una pregunta hardcore. Sí, es ah. hardcore. Es una pregunta de Vivian Estado Play y la verdad que eh, yo estoy completamente sorprendido. Bueno, obviamente, porque vamos a recordar? Este juego es para gente madura. De ah. 17 más para arriba. Bueno, para Maduro ¿Y? de 17 años. ¿Y ir, ¿Tú a los 17 me... años eras inmaduro? Yo, ni, mira, ni ahora a mi edad soy maduro, pero... Sí, yo, yo creo que, bueno, está recomendado para gente de los 17 para arriba. Tú, tú a los 17 años ya eras un hombre maduro. Y podías claro. enfrentar este tipo de videojuegos. Exacto. Ahí está. Ya, señoras y señores, tenemos ganador. Tenemos ganador. Oh, no, espera, ¿cuánto todavía? ¿Cómo? Mira. <ríe> Nathan, Nathan se... O sea, Daniel Jara lo editó, ¿o no? Exacto. Bueno. Fernando Ignacio, Ignacio Orellana, Orellana Cádiz. Es el Fernando ganador. Fernando Ignacio Orellana Cádiz el ganador de este juego. Bayon to Soul Online. Ah, más que claro, Facebook no miente. Fernando Ignacio Orellana Cádiz, te ganaste un Beyond Two Souls. Por favor, compartir en tu red social Stream Game y comunícale a todo el mundo que sí, eres el primer ganador de Beyond Two Souls completamente gratis. Si no lo comparte, no se lo gana. <risa> Nathan Dankins. Y creo que hay muchos regalos por allá, ¿eh? ¿Por allá? Sí, vamos a regalar, vamos a regalar, escucho mucho él vamos a regalar. Entonces que él nos mande sus datos por Facebook, que nos mande, nos mande sus datos de dirección, correo electrónico y todo al, a los mensajes de Stream Game para que nosotros lo podamos contactar. Ojalá un teléfono también de contacto para que lo llamemos. Y ahí él podrá ir a retirar su unidad de Bayon to Sol. Oye, bueno, China, era Nathan Dawkins. Claro, Nathan Dawkins. Nathan Dawkins. Y la verdad que eh, es eh, la, la mejor prueba de que, de que esto fue lo más transparente posible. Se lo llevó y este ya está... Eh, ojalá que nos pueda decir eh, Ignacio Orellana a través de Facebook ¿Cuál? Eh, de, ¿De qué parte de Santiago o de qué parte de Chile es? Eh, eh, para que van a tener que ir a buscarlo Eso sí, si es de Puerto va a tener que ir a buscarlo Se va a tener que juntar con la gente de Playstation A lo mejor también Sony. tiene alguna, alguna sucursal en otro lado Claro, a lo mejor lo... se lo mandan por correo Pero él es el ganador de este videojuego La verdad que está muy contento Queda otro más Queda, sí, este. queda otro más, pero eso, eso queremos que Garnica lo, lo entregue. Sí, Benjamín Garnica que se nos arrancó. Bien, se bien. nos arrancó, voy a buscarlo. Bueno, ahí pueden ver ya, súper transparente el sorteo, ya eh, el ganador, Fernando Ignacio Orellana Cáiz, ganador de la primera entrega de Bayonne to Soul. Todavía queda otra que la va a entregar eh, Gárnica acá, eh, mientras le hacemos la entrevista. Y al parecer no, no nos encontramos con varias sorpresas más por allá, así que, que esperar un poquito. ¿Qué pasa con Garni? Está entrevistando, lo están entrevistando de toda la prensa, lo están entrevistando y nosotros estamos ahí a la fila, al, a la guayte, como dirían por ahí. ¿no? Esperando un esperando. Bueno. Esperando la verdad que eh, ocurra el milagro para que Benjamin venga, hable con nosotros, nos cuente todo lo que pasa con eh, Beyond to Souls y además eh, nos entregue en vivo. Eh, él puede generar la pregunta, ¿te parece? Sí, que él, él la genere, que él la genere, que se le ocurra una pregunta y él la, la va a entregar. Perfecto. Oye, eh, felicitaciones también a Ignacio oh, Orellana Cádiz, quien es el feliz ganador por simplemente decir el nombre correcto del personaje de... Pepe. Eh, bueno, él también juega otros juegos, pero la verdad que sabemos que es un gran, gran amante de los eh, videojuegos, especialmente... De, mira, a Fernando Ignacio orellana le encanta nuestra publicación, porque obviamente se ganó una copia. Exacto, exacto. Todavía quedan más copias, o sea, más, una copia más todavía por, por regalar. Y vamos a ver qué sigue sucediendo aquí en, en Planeta Play desde de Monticello para ustedes. ¿Qué te pareció todo lo que hemos visto de Bayon? Lo encuentro de verdad tremendo, tremendo. Es un juego muy, muy bueno. ¿Sabéis que de, de, de ¿Cuántos finales eran? ¿23? 23. ¿23 finales? Bueno, o sea, tú lo terminas una vez y te, todavía te quedan 22 veces. O sea, tú en algún momento del juego te vas a dar cuenta de que en el, te equivocaste en un paso y que determinó tu cambio. Determinó tu o final. sea, que vaya a tener que empezar a anotar todos los cambios y todos los errores que cometiste para poder, eh, ¿cómo se llama? Para poder decir... Eh, para poder lograr el final, el final que tú querías. claro, y además allá se nos fue para allá se fue ah, allá, yo lo voy a buscarlo, voy a, voy a... Buscarlo, buscarlo bueno, ahí va Rodrigo a buscar a hasta. está Aquí. bueno, Rodrigo, Rodrigo le va a hacer una pequeña entrevista Benjamín, un gusto por favor asiento en nuestro improvisado set de televisión adelante, sí, sí por favor bueno, Benjamín, eh, primero presentarte eh, a todos los que nos están eh, viendo acá en... Eh, cuidado con, el, con eso. Ahí, ahí estamos. Un gusto primero contar contigo, Benjamín. Preséntate para que la gente te pueda conocer. Eh, bueno, el gusto es mío. Soy Benjamín Garnica, Country Head de PlayStation en Chile. Oye, eh, primero te voy a hacer la gran pregunta que todo el mundo se está imaginando hoy. ¿Qué se siente trabajar en PlayStation? Para mí es un sueño. Yo soy gamer desde niño y te juro, solamente este año tuve el orgullo de participar en el lanzamiento de God of War Ascension, The Last of Us. Hoy día, Beyond, créeme, esto es el trabajo soñado. Es el trabajo soñado. Sí. Cuéntanos, eh, tú jugaste ya, Beyond, ya lo probaste, lo viste. Sí. Eh, cuéntanos tus primeras impresiones, cómo lo viste, cómo lo sentiste el juego. Es una historia completamente nueva, se nota el año que le dedicaron, más de 2.000 páginas de script y cuenta con las actuaciones de artistas de Hollywood, Ellen Page, William Defoe, por primera vez ese nivel de artistas nominados al Oscar, trabajando en videojuegos, en exclusiva para PlayStation. La historia se basa en 15 años de un personaje, linkeado a una entidad, linkeado a Aiden. Entonces es algo muy emocional, muy inmersivo, que tienen que probarlo. Pero la gracia es que cada decisión que tomas, tiene, da giros a la historia. Entonces podemos terminar el mismo juego con distintos finales. Claro, Benjamín, y eso, eh, bueno, nosotros estuvimos leyendo, documentándonos un poco, y la cantidad de finales que tiene es tremendo. Te equivocas en un lado y te cambia el final, te cambia toda la historia. Es así, es así. Y, y tú puedes elegir si ser el bueno o ser el malo, pero un tema increíble es que no puedes controlar a Aiden. Entonces, él también toma sus decisiones claro. y cambia toda la historia. Es muy intenso. Nosotros descargamos el, el demo de, de la PlayStation Store del fin de semana. Perfecto. Grabamos una, un, un gameplay okay. y la verdad que nos sorprendió porque nos equivocamos en un episodio, íbamos en moto con la protagonista e hice algo mal, me equivoqué y cambió toda la historia por completo, solo en el demo. Así es, así es. Y, y va a pasar en cada uno de, las, de, de los capítulos de la historia. Y a todo esto, esto se cuenta no de forma lineal, entonces tienes escenas del pasado, del presente, del futuro y uno va conectando los, eh, los puntos. Claro. Pero es, es, es algo completamente nuevo. Y No quiero hacer spoilers ahora, <risa> pero con Aiden puedes hacer mucho más de lo que se ha visto hasta ahora. En bueno, Internet. claro. Eh, Benjamín, nosotros ya regalamos una copia vía nuestro Facebook y nos gustaría que tú nos puedas ayudar a generar la segunda pregunta. Ok. De eh, algún dato que puedas tú decir, este dato es difícil de acceder pero ellos lo pueden buscar por internet de todas maneras, pero de todas maneras van a estar participando con nosotros y se van a llevar este Beyond to Souls, así que la cámara es tuya, puedes decirle la pregunta y nosotros la vamos a replicar en, en nuestro Facebook. Espero que todos los fanáticos PlayStation sepan la respuesta y me gustaría preguntarles ¿Cuál es el título que lanzó Quantic Dream antes de Beyond? Que lanzó el estudio Quantic Dream antes de Beyond. Para PlayStation 3. Y les doy un tip: la historia también es muy intensa. Así es. De hecho, Quantic Dream es uno de los estudios de Sony Computer Entertainment. Y tiene un nivel de historias impresionante. Ya, Benjamín, está lanzada. Excelente. Que... Eh, esperemos, Esto es muy rápido. Tú, tú sabes, muy las rápido, redes sociales son, son muy rápidas. Y la verdad que eh, nosotros nos demoramos eh, 48 segundos en que el primero respondiera. Y fue muy rápido. Pero por mientras responden... Eh, el trabajar con esta con este tipo de títulos, eh, que también, bueno, o, eh, PlayStation cuenta con una tremenda gama de títulos, eh, pero eh, en PlayStation 3 tú ves que eh, es una consola que todavía sigue trabajando muy bien en los gráficos, sigue teniendo eh, un alza en lo que son los últimos títulos. Vimos eh, The Last of Us, sí. un tremendo juego Increíble. exclusivo de PlayStation, y vemos Beyond Two Souls, que también es exclusivo. Entonces vemos un, un, un Sony muy potenciado, un PlayStation muy grande. Entonces... Todavía le queda mucha larga vida a PlayStation 3. Por supuesto, este es el año de PlayStation 3. Lo hemos demostrado con esos títulos que tú dices, Puppeteer, eh, God of War Ascension. Y ahora lanzamos dentro de poco tiempo también Gran Turismo 6, de nuevo exclusivo para PlayStation. Y nos muestra que en su séptimo año la consola está en su mejor minuto, lanzando cosas que antes unos juegos eran imposibles inclusive pensarlos y hoy día están ahí al alcance de todos. Y oye Benjamín, y Chile... En específico, un tremendo mercado, pequeño, por decir, a lo mejor en cantidad, pero hay un entusiasmo tremendo, hay una gran, gran seguida de fans. De hecho, junto con el lanzamiento de hoy de Beyond, inauguramos el espacio PlayStation, el Planeta Play, como agradecimiento a todos los fanáticos chilenos, que son los mismos que agradecimos trayendo por primera vez en exclusiva en Latinoamérica la PlayStation 4 en Festival. Claro. Es toda su pasión, todo el contacto en redes sociales, todo lo que nos ha entregado, lo queremos agradecer con estos eventos y con estos espacios. Y la verdad que habla muy bien de, de PlayStation porque crea estos espacios, como tú bien dices, y, y, y marca tendencias. Nosotros lo decíamos, Play 1 fue un, un paso, Play 2 fue una tremenda consola que hasta el día de hoy mucha gente la sigue teniendo. Sí, sí, sí. Claro, entonces uno dice, PlayStation 3 sigue la misma senda de, de, de permanecer en este largo plazo, en, en las mentes y en los televisores de la gente. Tal cual. Y de nuevo, hace poco lanzamos la PlayStation 3 de 12 GB. De nuevo, queremos llegar a, a, a todos nuestros fanáticos con precios más atractivos. Tenemos el programa de favoritos. Ahí hay, hay varios <risas> comentarios. A ver, veamos. ¿Te das cuenta? Y el Por primero favor. Es Dígalo usted. Daniel Jara, que contestó Heavy Rain. Heavy y la Rain. respuesta es correcta. Y la respuesta es correcta. La verdad que ahí, Esto nada más transparente que esto, porque podemos ver que el ganador. Eh, el que primero que responde. Así es. Hace dos Así minutos, que la verdad, por favor, sal. muéstrale el, el lo que se lleva. Felicidades por tu premio, que lo Ahí disfrutes. Dice. Y bueno, después comentamos el final. Nosotros no sabemos si podemos contar con más títulos para poder regalar. Depende de Sonio, ¿no? Tenemos varias sorpresas ¿Lo más. ¿Lo podemos gestionar? Por supuesto, lo que quieras. <risa> Perfecto, Benjamín. Muchísimas gracias. Un gusto, de verdad. Y adelante, pueden contar con nuestro apoyo para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a todos los fanáticos. Sigan viviendo en Estado Play. Nos vemos. Este muy bien, gracias. Muchas gracias muchas gracias. Bueno, ese fue Benjamín Garnica La verdad, un placer entrevistar a un hombre Que sí. ya conoce de juegos y que la verdad que me dijo Es el trabajo Más bacán del mundo Es lo mejor O sea, ¿a quién no le gustaría trabajar en Playstation Y ver juegos todo el día? Bueno, ¿qué te pareció me el gusta, me, me gustaría a mí bueno, a todos nos gustaría, me imagino, trabajar en Play. Bueno, ¿quién se llevó este premio? A ver. Ahí está. ¿Cuál es el título que lanzó? Quentin Dreams antes de Bayon para PlayStation 3. ¿El primero que gana ya. Y se lo llevó Daniel Jara. Daniel Jara. Daniel Jara. Bueno, felicidades. El que la sigue la consigue, se llama. Sí. Felicitaciones a Daniel Jara. Sí, pues él parece que anteriormente estaba luchando ahí también por sí, una vez. peleó la primera eh, pregunta. La primera pregunta. Y esta se la regaló Benjamin Gárnica. Eh, Country Head de PlayStation. ¿Quién pues, se lo regaló? No, no se lo regaló. Rodrigo Núñez, Alejandro Gobeli. No, po. bueno, pero fue cortesía de Streamgate. La verdad que Streamgate sigue, sigue regalando juegos. Increíble, ¿eh? Qué increíble. A ver, anteriormente regalamos eh, God of War. God of War, regalamos cajas de coleccionistas de God regalamos of War. Regalamos tres. Regalamos estatuas de God of War. Imagínate, y ahora regalamos la última versión de Two Souls. ¿Qué más podríamos regalar? Man? No, bueno... Es un poco complicado aquí el ambiente porque pasan muchas modelos a cada rato, así que... Sí, la verdad es que... Es bastante... yo me... A veces se me acaba el diálogo porque no, no, no, no sé qué pensar, sí. pero ahí tiene una foto, ¿viste? Ah, bueno. eh... Gracias. Bueno. Eh, este es un ambiente de verdad de fiesta, acá se vive una sí. fiesta, estamos a miércoles recién. Y, y tenemos eh, una tremenda cantidad de gente acá que sigue jugando. Kratos está al fondo. Con un, se alcanza a ver en la cámara 2 que está God of War ahí con claro. Tutti. Eh, God of War Ascension. La verdad que es increíble. ¿eh? Yo estoy jugando. También contento. están jugando allá. Gran Turismo 5. Gran Turismo 5. Otro título eh, exclusivo de PlayStation 3. Y la verdad que la para nosotros, serie. reitero, es un verdadero orgullo estar acá Estamos y llevarle el, a la casa esto. En el centro del video game. En este momento. el, Hoy el día, centro del juego de video. Bueno, este evento se está realizando a lo largo de todo el mundo, eh, en, eh, en el mundo, en el lanzamiento de PlayStation. Ahí estamos en vivo, hola, ¿cómo le va? Muchos saludos. <risa> eh, se está haciendo este lanzamiento en todo el mundo, Beyond, y la verdad que eh, eh, ser parte de, de esta de este pedacito eh, es bastante importante. Oye, pero eh, solamente, bueno, aquí obviamente somos los. Mira, mira, mira lo que están mostrando en este momento allá. Con el, no, no, con el. Cuidado, cuidado. Ahí, bien Rodrigo. Es, perfecto. Ahí tenemos la última. Miren, están, están haciendo algo en este momento. Están... A ver, voy a poner micrófono por allá. O vale. quieres ir tú? anda tú. Yo voy mejor. Ya, va Alejandro Covelli para allá. Yo me voy a posicionar un poquito más cerca. Eh, Alejandro Covelli va a ir a, a ver qué está haciendo eh, el animador ahí con, con bueno, con las modelos, con todo lo que con todo lo que hacen eh, el evento ahora de Playstation. ¿Cómo te compares? Le va. Están sorteando cinco estadías eh, para el hotel de Monticello, la verdad que es sorprendente, sorprendente el sorteo que están haciendo, están tirando a la casa por la ventana y ahí está... Sí. Sí eso es. Eso es. El, el primer ganador fue eh, Gonzalo Lara, también conocido en la comunidad como Ertai, segundo ganador de la estadía. Bueno, en este momento están entregando unos regalos de estadía aquí en, en el evento. Hay como cinco personas que se han ganado una estadía en el Monticello y con acceso gratuito aquí al, al estadio, o sea, al estado de, de Planeta Play. Ahí está dice Santa María conversando con la gente también. Vamos a ver si podemos escuchar el audio. Bueno, y le están preguntando a Kratos, al fondo, si estaba bien la comida. Bueno, están más que todo viendo temas de eventos y todo ese tipo de cosas. A acercar un poco más al, al escenario. Thank you. Ya, ya Alejandro. ¡Ah! Finalizamos este streaming que la verdad que estuvo muy, muy, muy entretenido. Sí, súper, súper bueno, súper. Mira, en lo personal, uno de los mejores eventos que, que he visto de juego que, que, que se la jugó, de Play. Todo este ambiente preparado para, para lo, la, la gente que quería ver el lanzamiento de Viento Sol. También Planeta Play me pareció espectacular. que queréis que te llega un espacio para poder jugar? La verdad que es muy, muy, muy, muy bueno. Eh, a grosso modo es un lanzamiento completamente redondo. Exactamente. Bueno, Rodrigo. Bueno, es? hacemos el cierre acá. Hacemos el bueno, cierre finalmente. Momento. Un gusto haber estado con ustedes. Un gusto haber regalado dos copias. La verdad que siempre Exacto. es bueno regalar algo. Eh, porque así se motiva. ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué, ¿qué más puedo decirles? que no, no dejen de ver el canal de Stream Game porque vamos a ver si volvemos con mucha vamos a volver, volver enfocados a las consolas eh, sí. a Playstation vamos a darle mucho a Playstation, yo creo que eh, esta es una gran lección de que el camino también es consola sí, y sí. a la larga eh, nos vamos a preparar para eso y pronto vamos a tener muchas sorpresas en lo que es Playstation, seguimos con Playstation, la verdad que es un agrado volver a estar Exacto. con ellos y puede ser que tengamos sorpresas Adelante. de que a fin de año pueden salir otras cosas pero sí vamos a seguir también dándole al tema de consola PlayStation. Así que un agregado. No dejen de seguir Stream Game en las redes Mira. sociales. Ven, ven, ven. Ah, ven. no, pero claro. Oiga, oiga, oiga. ¡Ey, ey, ey! ey. Venga para acá, venga acá. Mire. Mi... Mira lo que tengo acá. Mira lo que hay por aquí. Dame un segundo. Mira, ¿puedes hablar o no? A ver, oye, ¿y de qué se trata el personaje? La, la Peter Planet. Little Big Planet eh, como chileno. Sí, eh, sí, pues Sackboy pero vestido de Chile, así como eh, auténtico. Del sur. Sí. Y acá viene otro... Ahí está, ahí está el otro Sackboy. Rapero, rapero. Aquí tenemos a los dos, a Sackboy rapero y a Sackboy eh, del sureño. Claro, como a, a... ¿Algú, a. ¿Algún saludo para alguien en especial? Sí, para los Andes. Un saludo para los Andes. Muy bien, para los Andes se va ese saludo entonces. Qué tremendo. Qué tremendo lo disfrazé. Oye, los Muy quiero bien, felicitar. Chiquillo. Se pasaron. Se pasaron. Gracias. Pueden venir un poquito. Bueno, miren, ahí están los Sackboys. ¿Es para la transmisión? Sí. No es para nosotros. Ahí están los dos pequeños Sackboys que andan dándose vueltas. <ríe> no quieren por venir, pero Nos bueno. Antes de irnos, lo, lo alcanzamos a mostrar. Buenas. Y miren, ahí están con las chicas también. Ya. Yo creo que... A ver. ¿No? ¿No tenemos más? No, cerramos. Cerramos acá. Están yéndose. Y dice, todos se quieren... ¿Ah? Algunos se quieren ir a la casa y a descansar, yo creo. Bueno, claro, la gente tiene que seguir trabajando y la verdad que es un orgullo. Mira cómo juega ahí el animador. Eh... Sí. Alejandro, un gusto nuevamente estar contigo. Cuesta despedirse. Un gusto. Cuesta despedirse porque está muy entretenido esto. La verdad que me quiero quedar. Así que nosotros vamos a quedar jugando. Sí, yo, yo voy, aquí a voy a ir a, un a todo. Sí, así que muchas gracias. Se les deja un gran saludo y sigan ah. viéndonos por. Olvidaba algo, Alejandro. ¿Qué lo olvidó. El saludo a las comunidades finales. Ah, ¿verdad? Pues bueno, no nos podemos ir sin dar las gracias a las ¿ves? comunidades. ¿Ves? ¿Ves? Bueno. Por favor. Aquí tenemos a Lady Karin. Muchas gracias, Lady Karin. Se te manda un gran abrazo, un gran beso, un gran saludo a una de las primeras aquí en Chile por habernos hecho una pequeña, ¿cómo se llama? Difusión. Difusión por internet. También a los chicos de Linkers. Muchas gracias también por esta difusión. Un portal muy grande de este video. Y finalmente, bien, finalmente PlayStation 3 Chile, donde se convocan la mayor cantidad de gamers eh, de, de PlayStation. Así que, bien, muy bien, cerramos acá. Muchas gracias, Alejandro. Nos estamos viendo en los Stream Game. Una que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, gracias.